Okay. Veamos. Cómo me gustaría transmitir en vivo esto, la concha de tu madre. Eh, el trío dinámico, el trío más épico de de, sí. de YouTube, ¿eh? uh, uh. no mames. Bueno, si metes un Uller de última, voy a la Nox. Cosa de que claro. ponerle que meta un 1 ahí. revienta todo. Claro. O ponerle un Jano. No sé si vieron mi video. Tipo, metí el portal y tenía un Uller y un Zoeck. Entonces, en el momento de que uno caía en el portal, <risa> enganchábamos lo hacíamos mierda, ¿eh? Viste, te dije que es blanco No, me creció. Oh, mirá esa no. O sea, no se podía sacar run ni a palo No, si no tenía bits estaba muerto ah, qué mal. ah, lol, cambiaron la cosa esta Uy, qué quilombo cambiaron esto Claro, en vez de decir ponerle mago Dice mágico y están todos los supports también No, me explota la cabeza mía. Sí, sí, sí, sí. No. Son una verga Eso no lo tenía que haber tocado Uy, qué susto. Ah, estamos bien. Pero, ¿Por qué hay tres mágicos, boludo? Cualquiera. Bien. Vamos a ir pronto al SPL. Si, sí, sí, sí. nos no van a llamar a la Grande Liga con esta partida. Claro, el sí, asunto sí, es no, pagar no, el viaje me hasta allá nomás. Sí, no, nos van a llamar, nos van a decir, Uy, che, muchachos, retírense del juego, están haciendo pasada vergüenza. <risa> la morga no tiene bits hasta dentro de nada. No importa, ahí tomá. Bueno, eh, acércate, acércate me Mete la última Oh. Muerto No no no no no corriendo Gastó los bits Le la ulti Raja Easy. que tiene ulti Uu uh, Qué, ¿Qué garro Te moriste no. Uuala uh, Raja raja Listo, le cancelé, andate, andate. No, me es... ¿Qué onda? ¿Qué le pintó este? Oh, me metió el combazo. Bueno. Qué buena última vi de lejos. ¡Tuya! O te la roba. ¡Vamos, ataquen! Uff, buenísimo. Ah, me comí la Uti. Qué mal. Oh, guarda que si se transformó en tenía la otra o qué no. Ah, no, no, aquí flash y No, la re. Fuck. No te no, te... Quédate, quédate. ¡No! ¡No! ¡Quédate dentro! ¡No! Bueno, se muere no <risa> oh, era el... el clon, era <risa> de estarlo, y de repente... Se te, pare, te, te la... <risa> <risa> ¡La mandíbula se te está parando! ¡Ja, <risa> Has dicho? Ahí va, ¿eh? ahí tengo ulti, tengo ulti en me explotó que desgraciado Dale, dale, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay No. Ay Qué dura, Que dura, que no Pixaia Bra. No, oh, estaba al lado La había escuchado Eh, tener el 3, tirarla en cara Me está jodiendo Le tiré el rudal No, sucia Bueno, ya fue la bombita uuuh uno más malo que el otro oh, No, no llegué Olé, vole, vole no. ah, quedamos regalados ahí Ahí me pongo a uh, defender en ¿no? En serio no vole nomás En serio oh. Uf. Yes. Pero mira este support, viste? Gosh. No parece por parece astino, boludo ¿Y eso porque no me vieron con No Sí, sí ¿Qué? ¡Fua! Te di protecciones para que... se. No, ¡Qué dolor! Estamos bastante bien, o sea, es cuestión de que... Dos horas después...